¿Sirven de algo los talismanes? Y los talismanes, claro que sirven, claro que sirven. ¿Cómo no van a servir? Una pata de conejo, uh, un trébol de cuatro hojas, una piedra que llevas en el bolsillo que te han dicho que te protege del mal de ojo. Claro que funcionan, claro que sí, pero ¿por qué? Porque tú te lo crees. Así de simple. Los talismanes siempre han funcionado gracias a la técnica mental, a tu creencia. Si tú eres de los que crees y estás seguro... Aunque dudes, pero crees que pasar por debajo de una escalera te puede traer mala suerte. No pases por debajo, ¿eh? porque algo te caerá encima, casi seguro. Y si no, te saldrás corriendo y estará a punto de caerte encima. Porque tu mente provoca lo que tú piensas. Hay una frase en espiritualidad, en esoterismo, que dice la energía sigue al pensamiento. Y eso muchas veces se piensa que es una frase por decirlo o algo así. No, no, no, es cierto. La energía cósmica de Dios, la tuya, la mental, dale el nombre que quieras, la energía sigue a tu pensamiento. Si tu pensamiento es, estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo, no te preocupes que acabarás enfermo. Eso se ha probado, se ha comprobado. Al revés, si estás enfermo, pero tu pensamiento es, me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando, no siempre se consigue porque evidentemente hay muchas historias que intervienen desde karma lo que sé ¿no? pero mmm, hay unas grandes posibilidades de ayudar a que pase porque la energía para todo lo posible para todo lo posible para curarte la energía sigue a tu pensamiento si tú compras un talismán cualquiera en una bolsita y te sientes el hombre más afortunado porque a partir de ese momento tienes suerte verás como tu suerte aumenta no tendrás toda la suerte del mundo Insisto, lo mismo que he dicho del curarse, por lo mismo con eso, ¿no? Intervienen muchas muchos factores. Pero sí verás que tienes una mayor cantidad de suerte. Pero no sirve decir, bueno, pues me lo voy a creer. Tienes que creértelo de verdad. Por eso a mí nunca me han funcionado los talismanes. Yo me acuerdo que desde muy pequeño, cuando me daban algo y decían, esto te va a servir y te va a dar suerte, a mí no me pasaba nunca nada. Nunca lo entendí, porque a otros sí y a mí no, hasta que me explicaron eso. Claro, mi mente es muy racional, los que seguís lo de los rayos, yo tengo una mente de quinto rayo, que es ciencia. ¿Vale? Aunque esté enseñando y hablando de cosas espirituales, soy de lo más científico y de lo más, uh, digamos, uh, que no me creo hasta que lo compruebo. Nada, ¿no? Por lo tanto, no lograba que me funcionaran los talismanes. Pues, uh, vosotros mismos, si lográis creer en algo de eso, pues os va a servir. Si no, no gastéis el dinero, ni perdáis el tiempo. Buscar la manera de vosotros conseguir lo que deseáis. Así de simple.